para marchar hacia Casa de Gobierno y hacia el Ministerio de Economía, eh, llevando nuestros reclamos. Pero sí estamos recibiendo mucha, mucha solidaridad de distintas organizaciones y espacios políticos de aquí de Neuquén y de distintos puntos del país también. me quedé regulando porque me quedé en el 45 obviamente porque pensaba que estaba acá estadística pero claro, han hecho el, el cambio la última vez que habíamos hablado con Daniela de hecho estaba acá y la charla había sido a momentos de que habían arrancado Macri eh, que nos contabas, bueno, del tema de la, de la eliminación del de, impuesto a las ganancias y de cómo Gutiérrez cuando ya él manejaba los números porque era un tipo que sabe mucho de números porque estar en el Banco Provincia Siempre intentó ocultar todo lo que se supiera, o, o se podía saber de los números en la provincia, ¿no? Como que nunca se van a conocer. Creo que eso fue más o menos, ahora unos tres, ¿no? cuando arrancó Macri, si no me equivoco, ¿no? Más o menos, sí. que hablamos que habían eliminado el impuesto a los bienes personales. En 2016, más sí, o menos, claro, ¿no? lo de los impuestos de campaña. Eso. Bueno, eh, ahora fíjate con lo que nos encontramos. Otro sumario eh, que no, nos vas a contar eh, un poco para... Este, profundizar lo que había adelantado Sol, pero también una cuestión muy conflictiva porque las paritarias siguen corriendo atrás, digamos, se desactualiza cada 10 minutos el, el monto que tiene que discutir y otra vez el conflicto en estadísticas y censo. Sí, creo que no es casual que en este contexto de crisis nacional, internacional y con, después de la pandemia y todo el deterioro de la economía que hay, quiera otra vez Gutiérrez esconder los números de la provincia interviniendo la Dirección de Estadística y Censos, pero esto igualmente no empezó con la pandemia, empezó de antes. Ya en inicios del año 2020, justo unos meses antes de que empiece el aislamiento obligatorio, eh, cuando asume la nueva directora provincial, Karina Rigo, ya vimos que había como un cambio de política hacia nuestro organismo, y inmediatamente se dio la situación de aislamiento social y obligatorio, lo cual ayudó a ella con toda la gestión interventora a poder gestionar esta intervención que se fue consolidando. esa de dónde viene? ¿Es una funcionaria técnica o es política? Es una funcionaria política que trabajaba antes en COPADE con eh, bueno, el hermano de Gutiérrez, con Pablo. Ahí. Ah, es del riñón, entonces, ¿saben? Sí, sí, sí, es bien del riñón del MPN y por eso vino a hacer el trabajo finito en estadística. Se fue concretando en la pandemia, aprovechando el aislamiento y la falta de organización, también eh, y la dificultad para organizarnos para las asambleas y demás. Fue avanzando, violentando a varios compañeros y compañeras que durante la pandemia renunciaron cinco profesionales y técnicos que ya eran de la planta permanente, del organismo que venían hace años trabajando, eh, no pudieron más con estas situaciones y bueno, varios fueron renunciando. Eh, otras personas, otros profesionales también del organismo de larga data, o sea, con mucha antigüedad acá y de planta permanente, pidieron pases a otros sectores y otros bueno fueron rindiendo concursos en otros lugares. Así perdimos eh, casi, o sea, un poquito más del 20% de la planta de estadística, desapareció en la pandemia y ella aprovechando esa situación fue nombrando discrecionalmente planta política para ocupar esos puestos y a la vez fue desplazando técnicos y profesionales de sus tareas habituales que vienen ejerciendo hace años en la planta funcional como por ejemplo yo misma que durante 17, y 18 años trabajé en el Producto Bruto Geográfico nos fueron sacando las tareas habituales y dando otras o después directamente dejándonos sin tareas aprovechando la pandemia eh, bueno, por un lado estuvo eso toda esa violencia que terminó desplazando a varias personas de su puesto de trabajo incorporó eh, una gran cantidad de planta política que en estadística y censo nosotros teníamos la modalidad de que en los últimos 10 años todo, todo, toda persona entraba por concurso con vedores o sea, gremiales y eso desapareció en la pandemia también con los nombramientos que ella fue haciendo discrecionalmente a dedo en puestos claves, porque se, incluso hoy tenemos directores y directoras que no tienen eh, trayectoria estadística, sino que gente que ingresó en pandemia y que ahora está eh, dirigiendo sectores de estadística. Eso por un lado, por otro lado se tercerizaron operativos, esto de que vos preguntabas recién, lo del índice de precios al consumidor, con el cual se mide el nivel de precios, de la evolución de los precios en Neuquén, que nosotros veníamos ya denunciando en su momento la canasta del IPC que, que tenemos en Neuquén, que es la antigua, de 1980, autoponderada. bueno Contanos eso, ¿qué es autoponderada? Eh, que todos los bienes y servicios valen uno que es una canasta que está desactualizada en el sentido de que no incorporó los nuevos bienes y servicios que utilizamos habitualmente, como el internet, teléfonos celulares, y siguen existiendo bienes y servicios que hoy están en desuso, porque bueno, es una canasta del año 1980. Eso, eso ¿Con eso hoy nos manejamos acá? Sí, la que se sigue publicando en Neuquén... O sigue... sea, pero igual a Plus Petrol, me imagino, o a, o a, no sé, o a Chevron, cuando manejan números no tendrán... ...ese nivel de improvisación, ¿no? ¿O eso es para discutir siempre los salarios? No, no, eso después lo utilizan... Hay otros índices de precios que no son los del índice de precios del consumidor... ...que están vinculados, por ejemplo, en esto que vos decís... Que ...usan directamente de tarifas o de petróleo y eso... ...que son otras series de indicadores económicos. Esta en particular sí si es la que usamos nosotros... ...en vínculo con la de Córdoba y la del INDEC... ...para eh, actualizar salarios, la que está en nuestro... O sea que lo de hogares monoparentales, no sé... ...mamá, cabeza de familia, comer... Eso... Como bueno, acepto, ¿no? eso, eso sí se utiliza para el nuevo IPC que está por salir, que justamente de todas las luchas que tuvimos previamente, que fue cuando hicimos la nota anterior, eh, salió de esa mesa que se iba a trabajar en hacer un nuevo índice de precios del consumidor para Neuquén. Igualmente sigue siendo solo para la ciudad de Neuquén, no representativo de toda la provincia con las diferencias que hay en las distintas localidades del interior. Ese nuevo IPC que está próximo a salir y reemplazar al antiguo, en pandemia se tercerizó, se tercerizó el software, se tercerizó la base de datos, eh, se hizo un convenio con Ciudad de Buenos Aires, o sea, directamente Estadísticas de la RETA son los que tienen el software con, que se está utilizando acá para ampliar la base en función de esto que recién decías de la ENGO, que es, bueno, cómo es la distribución del consumo acá en Neuquén en función... Eh, todo ese trabajo que en principio se estaba haciendo por profesionales del propio organismo de estadística y son las personas que se fueron desplazando de sus lugares que hoy no están y que ahí ingresó planta política que o sea, hoy está en manos de planta política y tercerizada en una empresa fuera de estadística, el nuevo IPC que va a salir y que va a reemplazar al antiguo que veníamos también diciendo que bueno, tenía ciertas falencias por, por los productos. O sea que los técnicos que estaban ahí que se fueron o lo fueron o vayas a saber cómo se utiliza, sí. los que están ahora son los que van a los actos, los que tienen que llenar, ¿no? Sí, sí. o sea, hoy es planta política lo que está en ese lugar. Sigue sí, habiendo un desconocimiento de la asamblea, de que hay delegadas gremiales, informales y demás. De hecho, los apercibimientos que se le hizo a toda la asamblea de esta y licencia, por lo menos a quienes más veníamos participando, que somos 13 los con amenazas de descuentos que todavía no han llegado, eh, se dan bajo un artículo del estatuto, porque nosotros no tenemos todavía convenio colectivo de trabajo, sino que está dentro del EPCAP, que dice que estábamos trabajando con distracción o negligencia en el trabajo. Cuando no fue esa la situación, nosotros estábamos con medidas de fuerza declaradas ante la subsecretaría de trabajo, avaladas por nuestro sindicato, ATE, en la provincia, y estábamos haciendo asamblea permanente, quite de colaboración, paro sorpresivo, estábamos con estas medidas de fuerza denunciando los conflictos para los cuales ni la directora provincial de estadística y censo, ni la subsecretaria de ingresos públicos, ni el ministro habían abierto algún canal de diálogo para resolverlo. Bueno, ellos desconocen que estaba ese, ese marco de conflicto declarado legal y dicen, no estaban trabajando porque ustedes son negligentes, desconocen el trabajo y con eso, fundamentalmente hicieron todas las sanciones disciplinarias. Es gravísima esa situación porque se desconoce toda la organización, y a todos nuestros derechos a de organizarnos sindicalmente con todos los mecanismos que tenemos hoy los trabajadores y trabajadoras para llevar adelante medidas de fuerza Entonces desconocen toda esa situación y avanzan con los apercibimientos intentando, o sea, de, de hecho al día de hoy supuestamente están firmes esos apercebimientos a pesar de eh, los recursos administrativos que se fueron presentando en contra de estos apercebimientos. Si sí, no, sabemos que el índice de julio va a dar mucho más alto que los que vienen dando y eso va a, no sabemos si el, si el gobierno con toda esta situación estará preparando porque lo que vemos es que, es que la respuesta, cambió el gobierno con las respuestas. o sea, se cerraron todos los canales de diálogo, tanto en estadística como en otros sectores y cada vez hay más policías en todos los sectores de trabajo, en todos los reclamos aparece más policía que, que, que otra cosa, que respuesta. Entonces creemos que la situación se va a profundizar, va a ser más compleja todavía, va a haber más criminalización de la protesta y en lista no sabemos qué va a pasar. De hecho, o sea, esto que decíamos recién de que el edificio se mudó, ya no está más acá en la Lordi, el último día que trabajamos acá fue el 7 de julio, que una cosita ahí que no es menor... Con todo esto que decía Sole de los, los sumarios que nos hicieron en donde se pide la máxima sanción con causas falsas y demás, eso está acompañado de una serie de informes donde además de todas estas cuestiones de que supuestamente somos muy violentas, que dicen que sistemáticamente no queremos trabajar, cuando en realidad lo que pasó es que nos desplazaron de nuestras tareas. Y todo eso que pasó en pandemia, nosotros, por lo menos yo en mi caso, como delegada gremial y como trabajadora de hace casi 20 años del organismo, lo teníamos en los medios institucionales. Cuando volvimos, el único día que nos dejaron volver a trabajar, después del 23 de junio, que fue la situación con el censista, porque al día siguiente nos mandaron a todas a nuestras casas el trabajo y cerraron la dirección con policía y dejaron ir a una o dos personas nomás. El 7 de julio, cuando volvemos, en mi computadora estaba abierta, mi sesión abierta, mi mail abierta y me habían borrado los últimos cuatro años de trabajo. Cuatro años de medios institucionales borrados... O sea que borraron todas las pruebas que teníamos para defendernos ante esta avanzada y hasta ante estas causas. O sea falsas. que hay una hay una banca dentro para esto. Sí, eh, una compañera... O sea, que, no es una rabieta de esta señora, ¿cómo se llama? De Karina Rigo, no. Bueno, eh, hay una banca porque eso es inteligencia, eso es rastrear. Sí, de ¿no? hecho, o sea, esta situación se le informó al ministro Guillermo Pons y no hizo nada, o sea, no dio ninguna respuesta sobre esta situación que es un delito grave que un delito grave que abran tu computadora oficial con tu sesión porque para eso necesitan las claves o sea hay gente de informática que también trabajó en eso y que te borren cuatro años de trabajo o sea eso es una gravedad institucional importante este, y, y entendemos que sí, que van a seguir avanzando y profundizando esto. Y de hecho, una compañera que esos días sí se le permitió, con la policía y todo, poder ingresar a trabajar, pues era con un operativo urgente, vio sentada esos días en, la, en mi computadora de la directora, que es, bueno, suponemos que ya habrá sido ella quien borró los mails. O sea, es una, es un, es una figurita, ¿no, Rivo? Para, vamos a tener que hacer un documental sobre cómo llegó. Daniela, sí, es... eh, no nos quedamos con re poco tiempo, no, bueno. no, no quiero cortar nada. Eh, reiteramos entonces, para seguir el conflicto de cerca, eh, hay mucha información, data y que están casi online, ¿no? Subiendo. Sí, sí, está, bueno, como decía Sol, está en nuestro Facebook de trabajadores con X, eh, está institución San Lucha, Neuquén. Y este miércoles vamos a hacer una actividad una, La semana pasada hicimos una multisectorial Donde vinieron de varios sectores a acompañarnos Estamos recibiendo acompañamientos Tanto de la Junta Interna de ATINDEC Como de varias direcciones provinciales De estadística y censo en el país Y además acá hemos recibido adhesiones Y acompañamientos de CEJUN, de ATEN de ATEN Provincial, Capital Y de otros organismos estatales uh -huh. del, del, ¿Del que más importa no? Eh, no, él solamente hasta ahora Nos ha firmado los conflictos Y nada más tienen otros problemas Vamos, vamos a dejar. Nosotros nos vamos Vamos a esperar que el ministro Guillermo Pons Sepa de esto, calculo que en algún momento Entre sus casas de PAD O no sé, en el spa Por allá un ratito puedan chequear el correo electrónico Y sepan ¿no? que están robando data de las computadoras Nos encontramos la semana que viene Acá con nuestro canal Con más cartago hasta entonces